El partido coronado. Nuestro sector Vamos Uruguay resolvió en una multitudinaria asamblea proseguir con las conversaciones para eh, el acuerdo de Montevideo. Acuerdo de Montevideo que también puede ser acuerdo Canelones, que también puede ser acuerdo Maldonado, que puede ser en aquellos departamentos donde se entienda que es importante poder unir fuerzas para eh, cambiar la realidad que que se tiene. En Montevideo claramente llevamos 23 años de gobierno frente a amplista y los resultados están a la vista. Basta solamente recorrer barrios, cualquier calle, cualquier lugar, para encontrar las deficiencias de un gobierno departamental que sea realmente aburguesado, achanchado de los cargos en los sillones, en los suntuosos sillones municipales, y eh, ha perdido la capacidad de gestionar la ciudad como corresponde. Los montevideanos están reclamando que haya una solución a esos problemas y están reclamando que se pueda desde la oposición dar la posibilidad de los instrumentos para cambiar esa realidad. En ese sentido, eh, por una amplísima mayoría, vamos Uruguay, resolvió continuar con esas conversaciones y ahora será el Comité Ejecutivo Nacional quien ya estaba mandatado por la Convención Nacional del Partido quien continuará con esas conversaciones para que cuando estén avanzadas y haya algo concreto se someta a la aprobación de la Convención Nacional que es el órgano soberano del partido, quien en definitiva tendrá que laudar. Es importante decir siempre y repetir que en el caso de que surja y que este acuerdo se haga realidad, los colorados van a votar a candidatos colorados a la Intendencia, a la Junta Departamental, con la única diferencia de que el lema, el, el formato jurídico electoral, va a tener otro nombre. Pero van a ser ciudadanos de extracción colorada, ciudadanos que son de nuestro partido y que van a estar candidateándose, repito, tanto a la Intendencia como a la Junta. Por supuesto que es algo que está en proceso y que seguiremos hablando nuevamente en otras oportunidades.